¿Qué pasa mi gente? Aquí más cocaína Oye, estamos en la calle de Santiago Centro Dirigiendo al paradero porque vamos al estudio nuevo de la estancia Y me voy a tatuar aquí una huevita, Una nave y un ornamento. Así que vamos a hacer un vlog hoy día a la noche hay show, desenlace un videoclip Así que tenemos un día con harta batería Ya partimos yendo a la feria las 8 de la mañana Dormimos a siesta toda la guasa Van a ser las 5 para que tengan ahí un contexto Así que eso mi gente, nos vemos en... En el estudio, pasando ya. Estamos haciendo ahí weón. Bien, hermano. Bravo. A ver, hoy también a está, A ver, a ver, a ver. A ver, a tal a ver. A a ver, a ver. A ver, a ver, a ver, a Ah, esa me dijimos, bueno. Me tienen que decir, amigo. Puta, puedo convertirte en una diosa. Nada más con que te escriban pa' cosas. Diseño caro. Yo, yo, Como que pura frase que no es que terminaba, yo. Yo, que yo, yo, ¿Cómo puedo apreciar? Ese corte Julián, me encanta, de hoy? lo a el una puta un lo tomando la raya. Yo se las vendo, invento palabras y las meto en la música pa' tocarla con banda, pa' los como Vargas, no estoy yo pa' parar la banca. Oye ya, pues gente, ya no hay color, ya llevamos un ratito en, en acción. Eso, estamos terminando, vamos a sus blancos y en breve vamos a la mano, cabrón por corre con tu hou la droga la con el marco y el Ignacio parece gimnasio Por las pesas Más fama más princesa, más princesa Más princesa Más tristeza Vendiendo como a Santa Isabel Ya, ya pero en volar no lo pensó, no más, Dame favor igual piensa que salgo <risa> Dame, pues, un poco ¿Y si le hago una pelotita así? Oye, mira, así como esa esfera Que bien, pues, de repente Dale, tú, salgo. ¿Está bien? Pues yo me no no. me vale. va a hacer una ornamentación en la mano eh, de ese corte. Esta es más o menos la inspiración. Ahí van a ver cómo va como hay... el bellaco. Ra. gente, estamos sufriendo. Me duele como un chucho. Yo no sé como mi casa. Ahí va insert. Como de locuras. De mortal pienso cuando sea el invierno voy a llegar a la mesa de la boca está Cargando los tantos probadores Y... Si Está bien, caminando Para olvidarse porque uno está roto Y como están los otros Uno no es lo único con problemas Me dijo mi mamá, me lo dijo mi abuela nadie me dijo que tú también de dedo que me encierro en puertas, la fuerza se cuida. Hago de todo lo que pueda, todo lo que me da la vida. Y si un día te vas, te voy a estar esperando afuera. Bueno, vamos bien. Y bueno, me gusta, te voy a hacer eso ya. Yo voy a consumir poco, entonces como... Muy poco, ¿eh? Voy yeah. a... Me parece ready porque todavía me voy a seguir tatuando la mano. Fue el bracito. ¿Qué hago, Esta Está ah, lo que Martín. hicimos de antes. ¿Cómo? Moriño, beatmaker, tatuador. Beat maker. ¿Qué? ¿La linda? Y gente, ahora el protagonista del blog va a ser Mauriño Que se está tratando él, se convirtió en mí uh, Mauriño ¿Qué preferimos por aquí? ¿El calor o el frío? en un verano ¿Invierno? Sí Sí, bueno buena, buena. En Igual invierno, sangre En verano la pasamos al igual Aquí vamos a... Todo aquí para el estudio Y gente, aquí está Lindo estudio me gustaba, me La camarita. Yo me encontré una cámara en la feria pensando que era una VHS y yo no lo un gustar de mis voy a enfocar sola? Sí, está automático. Me a Como que nunca me posiciono como delante de la cámara. Yo la que veo como casi el zoom, se ve como que loco ojos de. Se ve a grandes la vamos. una pupila culiada. le De Sí. Matón. ¿Quién te pregunta, Maurino? ¿Cómo fue tu introducción al mundo audiovisual? ¿De de ¿Salí de la ligua? De la, ya, de la, ojo. Hay... Ligüeño aquí, sangre. Sí. Sí. El primer video de un fue con un liguano El video salió de la perra. ¿Con quién? Con un, un liguano, tibuano. no vamos a decir un nombre no, Un chucha, bueno. Con la ligua, como. Ahí, buena toma, yo. El niño, sangre. De lo que me saque el G. Sí, no, no, no, así es una pregunta gente como... y allí la mente maestra ver, detrás de los, de los videos, de... los audiovisual y, y la mente culiana, Maurino vale, ahora estamos en el party, vamos a estar a poner el... observen y con la gente hola, y el... profesor, hola. Backstage, hola. por ahí vamos a estar viendo lo que son los shows de los cabos, de más rato a lo que va a ser mi show y el video que vamos a hacer cabrón Quiero verlo lujo louis fotos verso todo me lo envió polerón con no, porque te gusta como tu mordes cor Bate. algo es que yo te cogí no conozco unos locos ojalá cuando viejo estar los la de Claudia Aquí estamos con Phil, aquí van a hablar también ¿Qué esperas de ver a su show? Que la gente esté muy prendida y que nos todos por si es Que esta bacana verdad Que fulé y entonces paño Qué ¿Qué pasa? Ignacio? Hola Don José ¿Qué pasa realmente aquí? ¿Vamos a hacer su show, compañero? cabrón ¿Qué vamos a grabar el video con Nachito y Isidane se roba el TNT Ah, ah, sí. Sí, no? si, nada que a no es que va a formar parte del espectáculo hoy día, va a aparecer mi show también. También vamos a hablar no. de video aquí con el reglamento a maestra, a un niño. ¿Qué, no, no. ¿Qué me espera? Mucha euforia Mucha euforia <risa> Poco pitito porque hace mal para la garganta Y yo soplo alto O durante el, el show ¿no? el, el, el, el de respiración previo al show la Previo, previo la Respiración diafragmática Tienes que ponerse la mano en la guata Y si la guata se le infla están respirando bien Si se le infla el pecho están respirando mal Y pueden dañarse la garganta Un saludo familiar Un saludo para mi abuela, la Yanet Para mi abuelo, para mi abuelo el soto mayor Soto mayor ¡Eso un... le decía. Estamos en vivo Aquí estamos con chonques, en vivo y... Un oficial de todos los pibes bueno una La Quinta cabrón, Hermano, una experiencia bellaca, increíble <tose> hermano La Aquí, Excelente productor Hoy día siendo sonidista y está detrás de, de, de, de, de, de la creación. De un de temas, de bueno, me toca a mí entrevistar al Marco, que ha sido el locutor toda la tarde. Marco, ¿qué esperas para el día? El público, el apoyo, ¿qué es lo que esperas para hoy el día? Mundo? Vamos a cantar tres inéditos, vamos a grabar un videoclip y vamos a terminar con el show. Como siempre con la gente del momento, muy bien a España España. invitado a estar el compañero Zenaga, si noche de Navidad, vamos a Saber quién es lo próximo que se viene de marco Caín puede ser en volada de, podría ser que tío, el tema que grabamos aquí con el compañerito, no lo veo si en ningún lado. Informa forma por interno, por interno, Marquito, Marquito, nos están informando que los comentarios del vivo están diciendo cuándo van a tirar neo rapeo Hoy será el momento de actualizar la cifra. No, no amigo, no. la cifra. cifra. Quieren hablar de la cifra. Lo veremos en el próximo capítulo, Manta, muerta. muerta, muerta ¿Dónde? muerta al lado, conte de... está haciendo ¿Cómo fue? ¿Qué chingo? ¡Qué lo ¡Vimos hermano! aplauso! los hermano! hermano! hermano! hermano! Qué talento acá. Se muchas cosas. Puro, talento, puro talento, puro talento, La Cosa Rica, el lugar que es la Cosa Rica. ¿Te ¿Te el, el más brasileño de la quinta región. Segundo lugar, primero voy yo. Si you want some salsa, my brother have the salsa. Si you want some pizza, my brother have the I pizza. Si you remember the videos really? yeah. on Instagram, la Cosa Rica, tutorials. Un tutorial en breve aquí con mi compañero la Cosa Rica, comida y gente mela. Pizaza. First Pizaza en Chile. The first Pizaza en Chile. La Costa Rica Marco a pero... Bueno, cocaína. hoy día vamos a hacer un par de preguntas. Primera vez, ¿de dónde son miembros de Costa Rica? ¿De dónde viene? Chuncabi, Quinta en región, Chile. Chuncavi. Perdón, ¿por qué se dice que nosotros somos primos? Bueno, porque cuando éramos chiquititos jugamos juntos, nuestros tías nos, nos metían ahí a jugar, a jugar con barro, a darnos la suya. Eso pero... no, nunca pasa, nosotros nunca. Dicen, la gente en la calle lo dice. O sea, Nosotros no somos primos. Somos primos. Somos Son primos. Somos primos y ahora continúa. ¿Qué hora están día va cantando usted a tu salida? a cantar Corte. Donde quiera Yarizona. Para baby. ¿Dónde? En Santiago. Donde quiera. Donde quiera, ¿por qué? cosa. a tu howl ediporoso, yo la drogará desperdicio Con el marco y el Ignacio, parece gimnasio Por las pesas, más fama, la princesa, princesa, más princesa, más tristeza Vendiendo como a Santa Isabel ah. Me gusta porque me da y me cal, da y roto A sacar a pasear no importa el, el corto Y vamos pa' la costa, o pa el campo a con Algo agotador, a con apoyos como Venecia, nosotros somos unos coipos Te tiran los A la mano mi a la mano su Pero que mano con audiencia, mano pa que ves solo está los la idea los cash. te traje, quedar por la En las cuentas, la misión se han de visaje, Necesito mi cash, estoy borrando tu cash. No, por no en medio de de sí. que a no, cash. no a buscar un cash. No, a de a buscar no. un cash. Sí. Y... Y... a buscar so. un cash. a buscar un cash. Vamos a buscar un Vamos a buscar no Vamos a Aún ¡Vale a con esto Pero créeme, si lo o no, para que salir a salir Vamos a continuar con lo que parece que el final número 1, 2 y 3 fueron apresurados. Estamos caminando por las calles de Santiago, son más o menos las... A ver, la hora es... 5 y Vamos, van a ser las 6 de la mañana, estamos aquí en Santiago Centro con una cámara en mano, digamos que una presa fácil. Me gusta porque me da y me da y roto a sacar a pasear, no importa y si vamos para la costa o para el campo, pa con, con apoyos como veneno, nosotros somos unos coipos.